¿Qué hubo? hola mamá, ¿Si ¿Sí vio que llovió, no? Sí. Me entró la ropa que está en el patio. Ay. Ay A ustedes no se les puede pedir un puto favor. Ay, ¿qué hubo? hola mamá, me entró la ropa cuando llovió, ¿no? Sí, señora. ¿Y dónde la puso? Allá. Uy, no fue capaz de extenderla en algún lado? No ve que ahí todas pachorradas y arruga. Pero... ¿Cuándo será el día que uno les puede decir gracias por un favor que le hagan? Uy, Hola mamá, cuando llovió entré la ropa y como estaba un poco húmeda la extendí cuidadosamente en los espaldares de las sillas ¿Y? Pues que hoy sí lo hice No, pues gracias Entonces, a ver, ¿cuánto le debo? ¿Le debo algo? A ver No...